Sí, veo muchos retoños. Pues en los retoños siempre hay vaina. Ahí hay una vaina. ¿Dónde, tío? Eh, ahí. Vale. Pero me queda los 30 metros. Allí. Allí tienes altura y tienes una aerolínea para subir. Espera, voy a coger dos. Y voy a coger esta vaina también. Y cojo estos dos. Y así llevo cuatro. Vale, espera. Si hay de sobra, te llevo yo también alguno. Te he visto uno por aquí. Vale, ¿y dónde subo? Allí. ¿Este era de construcción? Sí. ¿Subes conmigo? Sí. sí, toma. Toma, antes de que te líes. Bueno, y pues si te hace falta la vaina, pues la, voy a liar, te dejo, la vaina. ¿Te dejo el escudo? Tengo, tengo. Vale, necesito... Voy a partir esta roca. Vale, y ahora voy a hacer... ¿Hacia dónde la puedo plantar, tío? Hacia dónde va lejos este suelo. Pues para allá. Voy a hacer un... una rampa. Para coger... Espero que no me vuele la cabeza. Y ahora cojo y lo intento. A ver, ya está. Ahí está. Joder, tronco. Bien. Me cago en su puta madre. Pero pues yo, yo creo que ha sido gracias a la rampa. Esto baja y despiojalo Este es... tiene frutitas. Ya tengo frutitas. Mira, échame un vistazo por detrás al personaje. Verás como parece que tengo una, en el cuello una verruga, una garrapata. Qué feo, tío. De verdad. Ay, sí, tío. Puedes coger algo, eh, si quieres. Bueno, ese no. Sí, pues me ha quedado o otra cosa. Voy a buscar por aquí. conseguido un barrilete eh, vale pues voy para allá eh, esta es de carga nada Estamos en zona de puta madre, ¿no? Eh, sí, de momento estamos bien. Allí veo un lobo. Pues si no te pone en riesgo, píllate. Tengo, tengo el lobo Bueno, eso te falta encontrar un jabalí <coughs> O gente, ¿no? O gente Gente que, que están allí El sniper. Vale. Eh, tiene que tener compañero, ¿eh? Vale, mata a un lobo. NPC tú. Joder, ya te digo. A su derecha. Allí, allí otro. Uy, va otro. Uva, así estoy derribar. El NPC tú. Vale, guay. Me han dado la misión de lo del dale lobo dale de comer a tu lobito joder, hay un montón de cosas, tío ¿te acuerdas lo del árbol? <risa> sí prefiero esta me acuerdo, me acuerdo de lo del árbol bueno, pues Eh, carne. Eh, hay uno. Ya no hay. se ha caído de una, así que no, no tenía compañero. Joder. Según ahí de un tiro? Sí, sí, le he dado entre ceja y ceja. Pero ha sido sin querer, eh, no... Lo sé, lo sé. <ríe> Aquí tienes una... Uy. Eh, épica te la he dejado eh, para que luego digas esos es que ya tienes no, épico no tengo rotar mi esclera <risa> te has sentido culpable? un poco vale, no hagas caso a lo que va a ocurrir ahora pero digo, hay necesidad de hacer tanto ruido Sí, eso. Es una de hitos. ¿Ah, sí? ¿Destruir cosas? Con la puta sierra, sí. Anda, pues, rompe eso, el sofá Mira. ¿Cómo se lo va a comer? Uy. Vale, en el suelo. Muerto. El colega ha visto uno saltar con bufío de eso. Eh, ¿No quieres la épica fusil de salto? Sí, sí. Ya se me había olvidado. Hostia. Ah, sí eres tú. Uy, tienes aquí fuego. Y no lo has cogido, qué raro. ¿No lo quieres? Eh, ahí hay un pez escudo. Bueno, ya se la ha zampa el lobo. ¿No ¿Lo quieres tú esto? Sí, espera, que estoy pescando. Vale, perdón, a ver qué tenía este imbécil. Vale, ¿dónde, no, dónde vale, nos posicionamos? Pues de momento aquí... Si quieres que vayamos a ver qué hay por ahí, de loot. A ver, cuidado nuestra espalda que puede venir gente. Eh, sí, vamos. Pero con cuidado y tal, porque a lo tonto quedan 15. Vale, aquí no veo nada. allí cae una entrega misteriosa. Ah, esas... dices que había una bengala, ¿no? Sí, pero allí detrás, te la marqué. Ah, voy, voy. Joder, la veo, la veo. jaleo por allí, ¿eh? ¿Podemos subir aquí a la derecha, a esa montaña? Ah, sí, sí, esto es construcción. Están cerca, ¿eh? Joder, tío, el último... Están metidos en donde empezamos la partida. Lo veo. Los veo. Eh, yo no sé construir. Vale. ¿Le ves? Sí. Vale uno en el suelo. Pistolita. Mira, que... Ves cómo rebota, cabrón. ¿Quieres trepas? Le y ¿Le estás quemando la estructura, es tonto. Hola, ah, hola. Ese está muerto. <risa> Me, me disparan de otro sitio, parece con fuego, me voy a meter por aquí me estoy curando oh, viene la zona, me cago en su puta madre Mierda, pues me tengo, me tengo que curar. Lo voy a intentar aquí. Mierda. ¿Dónde estás tú, tío? en otro lado Ah, me ha tirado Pero está tocado Son dos en el arbusto, tío e Están aquí Ahí ahí a caballo, lo un wing. Está ahí. La cabeza otra vez, es normal. Vale, está intentando revivir. Ha cogido al compañero, se lo trae hacia mí. Ah, eh, ¿Dónde he muerto yo, está, está. Dale el tiro. No sé si le veo, pero estoy cargando. Oh. <risa> Hostia, están reviviendo por ahí. Aparte de estos. No te preocupes por mí Es difícil Estás bien La zona no te toca No, sí <coughs> Es una buena posición Y te quedan cuatro Que deben de ser dos para dos yo dejaría que se mataran ellos. Es lo que quiero intentar, pero solo queda esa de revivir, ¿no? Sí. Furgoneta. Hombre, si miras con la mirilla hacia la furgoneta, han hecho como una estructura, ¿no? Vienen para acá. Ahí, ahí, que se maten Uh Si, sí, se sí, está quieto le pego un reventón Bueno, y eso Toma, una ayudita <ríe> Ahí está Me he quedado bobeado. Te veo a moverte. ¡Toma! Ahí, a lo John Wayne. <ríe> ¡Ah! Ahí está. Ya es uno para uno, tío. Cúrate, ponte escudo, lo que sea. Me cago en la puta de oros. Yo ya me callo, ¿eh? Puta. de puta madre ay escribe un mensaje con amor sí, eres tonto qué guapa esto se sí ha molado buena estrategia tú y al final hemos sí, matado a cuánto hay que hacer la rata se hace la rata chico claro <risa>